Chicos, bienvenidos de vuelta Y es que chavales, estamos justito al lado del gran evento Astronomic de Travis Scott para Fortnite Y tal, y como siempre hacemos, vamos a ver los secretos que Epic Games ha añadido en este juego para este nuevo gran evento y que no ha notificado a nadie en absoluto ¿Estáis preparados para ver los mayores cambios e easter eggs de esta nueva actualización? ¿Queréis verlos? Pues acompañarme en esta gran historia de hoy antes de nada os recuerdo que podéis suscribiros al canal y formar parte de la familia ya de ya, es totalmente gratis Hoy, mañana, no sé si será gratis, así que hermanos, tin, tin, tin, darle al, darle al botón de suscribiros Y recordar que tenemos un sorteo activo en cada motherfucking vídeo Así que chicos, si queréis participar en este vídeo para conseguir la skin de Travis Scott totalmente gratis Aseguraros de estar suscritos al canal y utilizar el código Neox en la tienda de Fortnite Ahora ya solo deberás comentarme debajo en la sección de los comentarios cuál es tu ID de Epic Games. Y ya estarás participando, negro. ¡Empezamos con el vídeo! <risa> <risa> ¿Qué? <risa> ¿Por qué viene tanta gente, tío? <risa> chicos, estoy intentando grabar un vídeo. Por favor, dejadme grabar. Nos encontramos en un momento muy especial para Fortnite. Y es que pensar, chicos, que estamos justito al lado del gran evento Doomsday de esta temporada. Y no solo eso hermanos, sino que ahora Fortnite ha decidido meter un nuevo evento de Travis Scott Así que chicos, con toda la nueva actualización ya sabéis que han metido nuevos lugares y ubicaciones totalmente secretos Entonces, en este momento ahora mismo... Estamos al lado de dos eventos de Fortnite y además con muchos secretos y easter eggs que muy poca gente conoce En primer lugar, ¡pam! Toma, toma pastillas de goma, hermano Una cabeza... ¡What! <risa> ¡Ah! Es un desafío, hermano ¡Es un desafío! Vale Ajá. Vamos a buscar otra de las cabezas, hay otra persona Es está blanquito, podríamos ir a por él O podríamos ser un poco humildes Ir a nuestra bola, ir a buscar lo que nosotros queremos Y no matarlo hmm, Creo que prefiero matarlo ¿eh? Vale, nos encontramos ahora mismo justo donde parece ser que el evento va a estar sucediendo Y tenemos una cabeza de Travis Scott Dos cabezas de Travis Tres Wow, mirar cómo ojo otra cabeza allí una dos tres cuatro cabezas lol. Aquí va a estar el gran escenario de Travis Scott mientras canta en directo para todos nosotros. ¡Wow! ¿Os, os, os hacéis una idea de lo grande que va a ser este pedazo de concierto. <risa> What? The... <risa> Hello, how are you bro? ¿Cómo te llamas? Jimmy. Yo soy Neoxy, ¿tú, bro. ¿Qué mierda es esto tío? <risa> What the fuck lo que me encuentro, tío, grabando vídeos Aquí tenemos la otra cabeza que no veíamos, creo Así que esas son las cinco cabezas de Travis Scott Que están aquí ahora mismo dentro del mapa de Fortnite ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, esa era la primera de las ubicaciones secretas Con mayores cambios después de la actualización Así que ahora nos dirigimos a la segunda Si os acordáis, chicos, alguna que otra vez ya hemos venido a la plataforma para enseñaros Una habitación en concreto que se esconde justo aquí debajo Y... ¡Chachán! Aquí tenemos el primero de los cambios más importantes Así que chicos, probablemente os podéis acordar de esta habitación Ya que justo cuando empezó el juego en esta temporada Vinimos justo a esta habitación Porque algo sucedía en ella Pues bien, parece ser que ha sido actualizada Y mirad lo que hay ahí, algo que realmente Os va a parecer muy muy familiar Porque <ríe> Llevo esa skin puesta hermano La Tormenta ¿Por qué Epic Games ha decidido actualizar esta ubicación Y meter aquí la skin de Tormenta? Vale, es realmente algo un poco Extraño, porque además Es exactamente la misma Skin de Tempestad La misma skin de la Tormenta Que podemos encontrar en la Habitación secreta de del evento final de Midas en la habitación del evento Doomsday. Chicos, acordaros del tráiler, el tráiler que ya enseñamos antes de que pudiéramos siquiera ver nada de esta temporada, es exactamente la misma... Caja que se escondía en esa ubicación Nada más ha cambiado en esta ubicación Aparte de los logos de la agencia de Ghost Así que los cambios en esta ubicación Han sido mayormente esos Si alguno de vosotros sabe por qué Mi chico Tempestad está por aquí Y tiene alguna explicación para ello Os leo a todos en la sección de los comentarios Mmm, vale Hola, ¿está Pedro en casa? ¿Cómo? Solo vengo a por Pedro, hermano ¡Oh! Así que la siguiente de las ubicaciones Oh, ¿eso es una llama? Eso es una llama, negro LOL, parece que tenga vista del lince, hermano Nada, nada, todo solucionado Los siguientes easter eggs Que han cambiado desde la última actualización Se encuentran justo aquí En la agencia Y es que fijaros en los bunkers alrededor de la agencia Oh mamá Están cambiando de color Y parece que poco a poco se están empezando a poner de color Púrpura totalmente Y además, además parece que son Todos y cada uno de ellos Es más Parece que cada vez Hay más luz que sale desde dentro de esos bunkers Y yo creo que la única manera Que tendremos de confirmarlo Realmente va a ser Bajando por esos bunkers Y verlo con nuestras propias manos Uh, sí que parece que es verdad que se están empezando a poner como de color lila, un lila muy muy fuerte. De alguna manera me gustaría ver cómo el color sale de dentro, ¿es posible? ¿Es ¿Posible poder lograr aquí, aquí, aquí, aquí? Aquí justo. No, no, no, no. ¡Oh! Mirar, mirar cómo se ha puesto de lila esto. LOL. LOL. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. What the fuck? Esto yo no lo sabía, eh. Pesado. Aquí ah, llevas el tambor, vale, vale, vale. <risa> quiero matarme, tío. Quiero matarme. Quiero meterme un dedo en el culo, yo. Joder. Bueno, en fin, la parte buena de todo esto es que por lo menos os estoy enseñando bien los Easter eggs. Así que dirijámonos hacia el último de los Easter eggs de este vídeo y se encuentra justo aquí en socavón soterrado. <risa> En Pleasant pack, En Parque Placentero, mis hermanos Y creerme que realmente Este nuevo easter egg Va a ser muy... Placentero uh, Pienso picarte ¡Ajá, ajá! oh Deleteado, hermano Aquí hay otro pues voy a ir a por él, hermanos, antes de explicaros todo. Quiero limpiar esta zona. Bueno, pues tampoco ha sido tan arriesgado, la verdad. Pero yo creo que ya ha llegado el momento de enseñaros el gran secreto de Parque Placentero que Epic Games. Oh, de verdad, hay muchas tentaciones por el mapa, hermano. Pero... Oh, what the fuck. Hostia, ¿ese lleva sniper? Hay uno con sniper aquí ¿What? Hay uno con sniper aquí fuera Algo que estuvo apareciendo Delante de nosotros Desde hace varias temporadas Ha vuelto a aparecer ahora en Fortnite Y Epic Games no lo ha confirmado Todavía, pero La gran pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Por qué ha aparecido? Ah, estás ahí ¿eh? Porque ha aparecido literalmente en todas las casas de parque placentero. Ha aparecido esta marca de aquí con un loco, con un paracaídas en fuego. No entiendo cuál es su significado, pero ha aparecido en cada una de las casas de parque placentero, hermanos. Esto sí es un gran misterio, brothers Así que parece que este easter egg podría estar revelando algo que puede que esté llegando al juego muy, muy pronto No sweat insurance ¿Qué significa eso? ¿O por qué insolvente? Me imagino que significará algo como insolvente o algo así Y muy probablemente tenga algo que ver con la historia del tiempo de Fortnite Y que esa frase acabará siendo muy muy importante para esta temporada y si no acordaros de mí cuando eso suceda significa literalmente que las casas en las cuales eso ha aparecido o bien van a ser destruidas porque eso es lo que sucedió en anteriores temporadas o que vaya a ser remodelado al 100% como también ha pasado en otras temporadas ¿Qué creéis vosotros? ¿Que todas las casas de Parque Placentero van a ser destruidas? ¿O que Parque Placentero se va a convertir en una nueva ubicación? Ambas podrían ser perfectamente reales Pero lo más probable y lo que todo el mundo cree y opina Es que algo con el evento Doomsday va a estar sucediendo justo en esa ubicación de Parque Placentero, hermanos Oh shit, no le he mierda Uf, uf, uf. ¡Loco! Y le doy, tío. ¡Y le doy, tío! Me he quedado encerrado yo solo, tío. <ríe> ¡Qué malo soy! Desde luego, ¿qué sí, tío?